Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hola, muy buenas noches. Ya empezando aquí nuestro programa de hoy, el punto de inflexión. Vamos a esperar que este el, el Instagram vaya avisándole a nuestros seguidores que ya estamos... En vivo, ya llegó mi hermanita Joana por aquí, bienvenida, este, mi productora adorada Y hoy tenemos un invitado súper especial, tenemos al profesor Alexis López Tapia eh, de Chile Así que hoy este programa va a estar súper interesante eh, Queremos igual recordarles que pueden apoyarnos para seguir sacando contenido para ustedes a través de patreon.com slash repúblicos y también tienen en nuestra página web que es republicos.org donde van a encontrar contenido todo el contenido que ustedes ven en nuestras redes sociales a través de repúblicos tv y todo lo que hemos ido sacando lo pueden conseguir ahí este y también el link para ayudarnos y apoyarnos a través de Patreon. Así que ese aporte chiquito, aunque sea un poquito, nos ayuda a mantenernos aquí con ustedes eh, en nuestros programas. Así que, bueno, le vamos dando la bienvenida a los que van llegando. Esperamos al profesor López Tapia eh, para conversar un poquito con él el día de hoy en nuestro programa de Punto de Inflexión. Así que, bueno, vamos a esperar que se conecte, que se vayan conectando todas las personas a las que el Instagram le va informando que estamos ya en vivo. Y vamos eh, a esperar al profesor. Hoy este, vamos a hablar de la revolución molecular disipada. Un tema interesante, entre otras cosas que vamos a hablar, por supuesto, con el profesor eh, López Tapia. Entonces, lo estoy esperando por acá, vamos a esperar a ver que eh, haga la solicitud de la cámara. No sé si me escuchan bien, si alguien me puede decir si se oye, si está bien el, el, el audio. Siempre les pregunto porque a veces como hay fallas de audio, entonces uno bueno está como pendiente. Vamos a ver. Con tantos acontecimientos. Ah, me escuchan bien. Gracias, Joan. Perfecto. Hay muchos, muchas cositas que conversar. Este Y las vamos a ir sacando. Y Joan ha tenido programas súper interesantes que les recomiendo que los vean a través de eh, YouTube. Eh, han sido muy buenos los programas que hemos subido últimamente. Así que ahí les vamos dando la bienvenida a todos los que se van sumando. Y esperamos que nos llegue la solicitud del de profesor. A ver qué no ha llegado. No tengo nada todavía por acá. A ver. Esperemos un poco. Vamos a ver qué, qué tal, cómo, cómo, eh, cómo se va desarrollando este, esta conversación con el profesor. Estamos ansiosos de escuchar toda la información que tiene que compartirnos el día de hoy. Y este instruirnos con tantas cosas, porque siempre hay cosas súper interesantes. Ya, vamos a ver, no sé cómo enviar la solicitud. A ver si yo se la puedo enviar. No, no se la puedo enviar. Tiene que solicitarla a través de una camarita que tiene un signo más. Eh, ahí puede tocar y solicitar la cámara, profesor. Ya lo vi que está por aquí. A ver. Eh, porque creo que probablemente está desde la computadora y por eso a mí no me aparece eh, para enviarle yo la solicitud, me aparece eh, como en transparente. Eso lo puedo invitar a yo. Eh, sí, pero por el mismo teléfono le debe salir la camarita Sale como una cámara de grabar, de, para grabar y sale un signo más dentro de la cámara. Si le da ahí, me envía la invitación. Y yo lo acepto para que aparezca. Quiero, a ver... Qué raro que no, no me aparece para, si está desde el celular, no, no me da la opción de invitarlo yo. Tengo que esperar que él me haga la solicitud. Así que bueno, le pedimos disculpas por las demoras, pero estas cosas suelen pasar a veces cuando ya uno está en el programa. Entonces esperamos un poquito el profe y ya estoy segura que en unos minutitos va a poder ingresar. Ni siquiera tenía instalado el Instagram. Ah, ok. Bueno. Pero está desde el celular. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, tenemos que esperar. No hay prisa, no se preocupe. Aquí lo estoy esperando. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, la solicitud todavía. Estoy hablando en el celular. Perfecto, no hay problema. Lo vamos a esperar, así que no se preocupe. Que tenemos temas muy interesantes, así que tengo varias preguntitas para usted hoy. A ver, ¿qué me, qué me comenta de todo lo que ha acontecido en el mundo? En Chile, sobre todo, están pasando cosas. Así que vamos a esperar a ver que me llegue esa solicitud para comenzar eh, con esta conversación con usted. Así que no se preocupe que aquí estamos esperando. Igual, este, ahora, como que sí, me aparece por acá, listo, ahora sí. Vamos a ver, ya debe estar por aparecerme en pantalla. Veamos, ok, El suspenso. Ajá, bienvenido, Hola querida, muy bien, muchas gracias por la invitación y discúlpame, pero es primera vez que hago, hago uso de esta plataforma para un programa. No se preocupe, bienvenido, eh, para mí es un gusto y un honor tenerlo aquí, profesor Alexis López Tapia de Chile, o sea, que nos encontramos en el mismo territorio en este momento. Excelente. Estoy aquí, a, aquí compartiendo con usted el territorio, así que, bueno, le doy la bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación a, a punto de inflexión. Y bueno, tengo muchas preguntas, así que eh, en principio pues no vamos a darle muchas largas porque ya llevamos algunos minutos en espera y vamos a entrar en materia, profesor. Okay. Este, Fíjese, eh, una de mis preguntas, de mis principales preguntas es este, que hemos visto que le han hecho eh, muchísimas entrevistas, en relación a la revolución molecular disipada. Nosotros hoy le queremos preguntar, y además que le han hecho esta, estas entrevistas en medios grandes y medios no tan grandes, pero hoy nosotros le queremos preguntar, eh, ¿revolución molecular disipada en toda su aplicación? En este momento en Hispanoamérica. Ok. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes están viendo el programa y a los que los los que lo van a ver, y quisiera poner tres cosas eh, básicas eh, antes de describir lo que me pregunta y responder, que son las siguientes. A través de los medios, particularmente de izquierda, a mí se me ha catalogado como el creador de la revolución molecular disipada. Eso es falso. De partida, esto es un modelo, no es una teoría, le ponen teoría de, de revolución molecular disipada, no es una teoría, es un modelo. Los modelos sirven para contrastarlos con la realidad, y bueno, si, si calzan con la realidad, sirven. Y si no calzan, hay que desecharlo. Vamos a ver si el modelo calza. Y lo tercero es que el modelo lo desarrolló mi profesor de politología, así que yo tengo humildemente el, el honor de haberlo dado a conocer. Soy el mensajero, pero no soy el autor del modelo. Eh, lo único que le agregué modestamente fue el tema de la estrategia de Go, que eso lo, lo manejo porque juego hace muchos años, y lamento que, que estemos por esta vía, aunque bueno, porque quería presentarle algunas láminas y no sé, de acá no, va, no, no se va a poder, aunque tal vez se por eso, porque lo tenía preparado allá, ¿no? En, el, en ese computador pero ya. no se puede ser, bueno. entonces, eh, simplemente decirles que eh, esas tres consideraciones son súper importantes, porque si usted hoy día por ejemplo me buscan en Wikipedia por supuesto, aparte de calificarme neonazi y una serie de cosas más eh, en Wikipedia se plantea que esto es teoría de la conspiración, que es de mi autoría y que no tiene nada que ver eh, con eh, lo que los filósofos de la deconstrucción plantearon, particularmente Félix Guattari. Bueno, todo eso es una campaña de desinformación formidable, ha venido de parte del gobierno justamente de Maduro, eh, por una parte, y segundo, muy fuerte en Colombia, donde el presidente Uribe se le ocurrió, él no fue a ninguna de mis conferencias, le dieron una conferencia una, una persona que vino a una conferencia mía, que modificó la idea del modelo y se la presentó súper simplificada. Entonces, el presidente Uribe habló de revolución molecular y bueno, de ahí se agarraron todos los medios de izquierda para empezar a atacar al, al mensajero. Pero con eso han logrado que el mensaje, y eso es lo más importante, se haya difundido por todo el continente y afuera incluso. Ana, hay yo he, he, he podido reunir alrededor de 50 artículos, algunos de ellos bastante densos, de analistas, la mayor parte, por supuesto, críticos de izquierda, respecto del modelo. Entonces, ha servido mucho, por lo menos, para eh, que se ponga en boca de todos los analistas. Y hoy día, también hay analistas muy serios, particularmente europeos, que se dieron cuenta de que lo que nosotros estábamos diciendo efectivamente aplica a la realidad de Chile, a la realidad del continente, de Estados Unidos incluido, y que probablemente lo, lo, lo van a ver. O, o tal vez han visto en alguna medida en Europa. Así que esas consideraciones yo creo que son las primeras. Con eso, eh, claro, Con eso, entonces, eh, este, ¿este modelo eh, está siendo aplicado en Hispanoamérica? Efectivamente. Coméntanos un poco de lo que vendría siendo de ese modelo. Ok. Vamos a hablar del autor. El autor del modelo, mi profesor, pero el autor del concepto de revolución molecular es Félix Guattari. ¿Quién es Félix Guattari? Bueno, es uno de los filósofos franceses de origen judío, hay que señalarlo porque es un dato importante en el análisis que vamos a plantear, que desarrolló la tesis de la deconstrucción. Este es el último modelo filosófico del comunismo como principio. Es un modelo que se desarrolla en Francia a partir de eh, la revolución de mayo del 68, en París, donde estos tres filósofos estaban estudiando en ese minuto, y, y dando cátedra a alguno de ellos, eh, y se va a desarrollar del 68 en adelante. Un dato súper importante es que Félix Guatari muy tempranamente vino a, a Sudamérica y fue el responsable ideológico y también, eh, digamos, eh, eh, táctico del triunfo eh, del presidente Lula y del Partido de los Trabajadores en Brasil. Estuvo 14 veces en Brasil. Por lo cual, primera idea, revolución molecular fue traída por su autor al continente y dejó instalada escuela acá de construcción con esa tesis eh, desarrollándose. En Chile estuvo una vez, el año 91, bueno, dejó inmediatamente instalada una escuela, su visita pasó casi desapercibida, solo eh, la inteligencia de izquierda eh, lo recibió, poetas y gente de literatura, eh, y muy poco conocido en ese minuto por casi todo el mundo. Bueno, ¿qué dice? De aquí vamos a, lo, a las definiciones más importantes. ¿Qué dice la deconstrucción y qué dice particularmente la revolución molecular? Deconstrucción, yo lo, lo indicaba, es el último, el desarrollo filosófico de comunismo como principio. El comunismo es un principio permanente, todo el siglo XX, incluso hay gente que lo retrotrae a la revolución francesa, con Bouvet, que es, habría sido el primer comunista. Eso es anacrónico porque el concepto no estaba exactamente, pero claro, las ideas que planteó eran bastante más radicales que las ideas de la montaña en ese mismo instante, que eran Robespierre, Marat y Danton, es decir, los más radicales, bueno, era más radicales que eso, y él se le cataloga como el primer comunista. Por lo cual, como concepto uno puede decir hay 300 años de desarrollo del comunismo eh, a nivel de Europa y en el mundo. En deconstrucción, pasan dos cosas que son súper importantes. Deconstrucción tiene tres categorías que hay que analizar. Primero, que es postmoderna, que es postmarxista, y eh, es eh, a, a metafísica. Ahí están las tres. Voy a explicarlo. Postmoderna, porque surge en 68, se supone que el siglo XX es el siglo de la modernidad. Bueno, pero eso es variable, ¿no? Cada siglo le dice al siglo anterior que era un siglo atrasado, entonces se pone otro nombre. Le decimos edad media, la edad media, porque bueno, vino el Renacimiento y los renacentistas se creían superior a la edad media, o sea que eran los del medio, nosotros somos la vanguardia. Pues bien, y de este modelo esta, esta filosofía de la deconstrucción, se encuentra, se enmarca en lo que se llama posmodernidad Que es un término que dice que es después de lo moderno, pero no te dice que es, porque claro. puede significar después, no. La segunda idea es que es postmarxismo. Entonces si uno le dice a los deconstruccionistas que son marxistas, se equivoca, porque ellos no son marxistas, son comunistas pero no marxistas. Y vamos a ver sí. por qué. Son postmarxistas nuevamente. Y lo tercero es que son a metafísico y eso cuesta un poco más de explicar, porque en general el comunismo y su expresión fundamental, las dos ramas, que son marxismo y anarquismo, son anti antimetafísicas. Bueno, la deconstrucción avanzó un paso más allá y entró en la a metafísica sin metafísica. Bueno, esas tres cosas son súper importantes. ¿Qué hicieron los deconstruccionistas? Eh, señalaba yo que Félix Guattari, Jacques Derrida, y Michel Foucault, que son los tres autores más importantes de construcción, hay muchos más, y, y de hecho el 68 a la fecha eh, hay una playa de, de autores de deconstrucción, eran franceses de origen judío. ¿Por qué lo señalé? Porque al igual que Marx, Carlos Marx, que también en este caso era alemán, de origen judío, lo primero que hizo Marx y lo primero que hacen estos deconstruccionistas es irse contra la religión de sus padres, contra el hebraísmo en este caso particular, para rechazarlo eh, y para tratar de construir, ellos dicen, ¿eh? formalmente, una nueva identidad del pueblo judío sin Dios. La primera idea, y eso te pone inmediatamente ya, no es ni siquiera en la antimetafísica, podrían haberse declarado eh, satánicos, y bueno, hubieran estado en la antimetafísica, no. pero ellos niegan inmediatamente la existencia de cualquier cosa que sea eh, divina, superior, espiritual. Esa es la categoría más importante. Luego, inmediatamente hay que decir, otra cosa que es histórica, que tampoco implica nada, desde el punto de vista de, de juicio de valor, es que los tres autores son homosexuales, y transforman inmediatamente su homosexualidad, que es normal en la humanidad, porque ha habido siempre, pero no es, y este es el punto más importante, central en el desarrollo de la humanidad, es marginal, bueno, de margen, de marginalidad, la transforman en central. Y la proponen entonces como otra de las vías de liberación, dicen. Vamos a ver de qué. Y la tercera característica de estos, de estos tres autores es que son básicamente lingüistas, dos de ellos, y eh, psicólogos, en el caso de, eh, de, en particular. Perdón, de, de Guatari en particular. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué, se, ¿por qué son post -marcistas? Bueno, es bastante sencillo. En Marx y todos los desarrollos del siglo XX, hasta de construcción, había venido planteándose la idea de que el comunismo debía apropiarse de los bienes de producción. Esa era es la tesis básica. Y luego, eso se llamaba la infraestructura, una vez que se apropiaban de la infraestructura, se podían apropiar de la superestructura, el pensamiento o la cultura. Ya en algún minuto, en Italia, había surgido un pensador marxista súper importante, Gramsci, Antonio, que dio vuelta esta ecuación y dijo, en sus cuadernos de la cárcel, estaba preso porque el fascismo había ganado en Italia y lo metieron preso, bueno, que lo que había que hacer era primero apropiarse de la cultura o el pensamiento, la superestructura y luego que se conquistaba aquello, bueno, bajaban a la infraestructura. ¿Qué significa? Es súper simple. Si ustedes creían que los marxistas, actuales, post-deconstruccionistas o deconstruccionistas, están preocupados por el tema de la propiedad, del, del dinero, del capitalismo como tal, es absolutamente secundario. Eso va a caer solo, dicen ellos, si nosotros conquistamos primero, antes que nada, la conciencia, la, la cultura de las personas, ¿sí? el cómo claro. ver el mundo. ¿Sí? Así que les importa poco. ¿Por qué? Porque claro, pues, si usted tiene un país y logra convencer a una enorme cantidad de la población de que lo que se plantea por parte de ellos es lo correcto, lo bueno, eso es lo, lo que hay que hacer. Después de apropiarse los, de los medios de producción es muy fácil. Eh, vimos siempre con, con Sorna, pero ahí está el fundamento, eh, a Chávez diciendo expropiese en Venezuela. Bueno, sí. ¿por qué lo dice y por qué lo puede decir? No es por un problema jurídico, es por un problema de pensamiento, porque la gente está apoyando eso. Entonces, ahí está el punto. De Gramsci, muchos autores se pasaron a la Escuela de Frankfurt, que también venía desarrollando. La Escuela de Frankfurt originalmente fundada en 1922 en Alemania, o 23, se llamaba Instituto para el Nuevo Marxismo. Así que era muy clara y evidente en lo que estaba planteando, el nuevo marxismo en esa época. Bueno, cambiaron el nombre, y cuando en Alemania triunfó el nacionalsocialismo con Hitler, ellos escaparon de Alemania y se fueron a Estados Unidos. Y esto es relevante porque Estados Unidos, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene dos corrientes de marxismo fuertes dentro del país. La primera fue, y se produjo eh, con esta escuela de Frankfurt, que los profesores se fueron a Estados Unidos y entraron en cátedras de la universidad más importante norteamericana. Y la segunda es cuando con Stalin, los stalinistas empiezan a perseguir, básicamente, a los trotskistas. Y a Trotsky, por supuesto, lo asesinan en México. Bueno, muchos trotskistas... Mucho, una enorme cantidad, se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos los capturaron, desde el punto de vista de, de usarlo, para los organismos de inteligencia. Entonces entraron muchos trotskistas, entre todo organismo a la CIA. ¿no? La CIA tiene entonces un fundamento, en marxismo que uno podría decir, ¿cómo? Pero bueno, ahí están Y hoy día, eh, en el sector más liberal, en, en América del Sur nosotros decimos que, claro, están los republicanos y los liberales en Estados Unidos, pero liberal en Estados Unidos es la izquierda. Eso significa... Y los sectores más radicales de la izquierda son trotskistas en Estados Unidos. Ese es un punto súper importante. Bueno, ¿todas estas consideraciones para qué? Porque hubo revisiones de marxismo eh, casi permanentemente después de Gramsci. Y muchos autores escribieron. Pero los más relevantes son los tres deconstruccionistas de los que estoy hablando, de Rida Guattari y Foucault. ¿Qué dicen ellos? Dicen, si le hacemos caso a Gramsci, y lo de, de lo que hay que apropiarse de la cultura, la superestructura, bueno, ¿cuál es la primera herramienta de dominio del pensamiento, no? Y responden, el lenguaje. Entonces, por eso, literalmente estudian eh, lingüística, dos de ellos, tres en general, otro, otro autor más, y son catedráticos de altísimo nivel en Francia, la Sorbonne y otras universidades prestigiosas, dan clase, se llena de alumnos, porque lo que están planteando es muy novedoso. ¿Qué dicen? Lo voy a poner fácil, se puede hacer más complejo los reconstruccionistas escriben difícil, siempre. Pero básicamente dicen que ningún texto tiene una sola forma de ser interpretado. Usted dirá, ¿y qué tiene de importante eso? Ah, tiene mucha importancia. Porque si yo le digo a usted, mire, el bosque está formado por árboles, que tienen troncos, raíces y follaje de color verde. Y usted me sale y me dice, nosotros no creemos eso. Del texto que usted acaba de decir, primero hay una afirmación, que es una petición de principio, ¿por qué usted dice que la copa de los árboles es verde? Y claro, eso recuerda a Chetetor cuando decía, algún día tendremos que defender por la vía de las armas nuestro derecho a decir que el pasto es verde. Mm. Cuando a usted le cambia el sentido de las palabras, le cambia la realidad. Y por eso el lenguaje es la primera herramienta de dominio. Y los deconstruccionistas sistemáticamente construyeron un lenguaje propio, propio de la deconstrucción, y superaron, por eso son post-marxistas, al marxismo. El marxismo quedó atrás, lejos. Un deconstruccionista no se va a definir, de hecho, podría ser, muchos de ellos fueron críticos de Stalin, por ejemplo, porque son post-marxistas. Ellos están mucho más preocupados de la captura cultural de la sociedad que de la captura de los medios de producción o la riqueza. Eso es después de que capturan ideológicamente la sociedad. Usted me, me, me pregunta, entonces, ¿cómo es, opera esta herramienta de dominio? Voy a poner un ejemplo que es súper sencillo y, y, y usted se da cuenta. ¿Qué significa para usted aborto? Asesinato. Ya, ok. Y probablemente muchísimos de los telespectadores que están viéndonos, si no todos, van a considerar que el aborto es eso, un homicidio, un asesinato de un ser humano que está por nacer. Sí. Y en Chile la Convención Constitucional acaba de poner en estas normas de la nueva Constitución el derecho a aborto hasta los nueve meses. Hasta los nueve meses de gestación. Entonces, un bebé podría ser abortado dos minutos antes de que nazca y bueno, sería aborto. Sería legal. Claro. ¿Es un asesinato en cualquier parte, estoy de acuerdo. Pero la pregunta en realidad no es eso La pregunta es qué significa aborto en deconstrucción. ¿Qué significa aborto en deconstrucción? Bueno, ¿Explicar? significa literalmente aborto. Orto es recto. De ahí viene el nombre de varias cosas. Sí, recto. Pues bien, aborto es Fuera. De lo recto. Lo recto es la norma. Por lo cual, para los deconstruccionistas, el aborto es un medio para, medio para, que las mujeres salgan de la norma. es el fundamento. Matar a la guagua es Sirve para que la mujer salga, sea parte de la norma. ¿Cuál es la norma? Bueno, la norma natural en el planeta es que la especie sexual en general, las mujeres, la hembra, tienen cría. Ese es el fundamento de la naturaleza. Claro. Bueno, cuando una, una de mujer, una hembra, elimina a sus crías, bueno, se sale de la norma. De ahí, aborto en de No tiene nada que ver entonces con el concepto, sí, porque para claro. otros, el feto no es ser humano. Entonces no hay asesinato y eliminarlo, hasta los nueve meses incluso, Chile. Bueno, eliminarlo es simplemente oh. sacarse una, una, una cosa que está invadiendo su cuerpo como si fuese un parásito, bueno, y usted lo elimina nomás. Esa es la mentalidad. ¿Qué logran con eso? El lenguaje, entonces, permite que ellos sostengan el aborto. Chile, como lo acabo de decir, a nivel de la Constitución, mientras los grupos pro vida se dedican a defender la vida, porque están defendiendo nada de que no hay punto contacto. Porque si para ellos el feto no es un, no es un ser humano, ¿Dónde está el punto de contacto con, con los que están defendiendo la vida desde la concepción? No hay punto de contacto. Lo que se debiera explicar a todo el mundo es que cuando ellos dicen aborto, están ocupando la muerte, el asesinato de los fetos para que las mujeres salgan de la norma. Ahí está el, el fundamento. Ahí tiene un ejemplo. Voy a poner otro. No sé si usted ha escuchado el uso del, del término me hace sentido. Aquí en Chile, hasta los intelectuales más intelectuales, ocupan esa, esa frase, me hace sentido, como si fuera súper elegante y, y tal, vez, eh, tal vez alguien con mucha cultura ocupa esa forma de decir, me hace sentido. Bueno, esa es una frase de construcción pura. Porque de cuando acá, la cosa inanimada, tengo una cuchara en la mano, ¿Sí? esta cosa me hace sentido a mí, que soy el ser animado y que tiene pensamiento y que tiene alma incluso. Nunca. Claro. Entonces se cambia la trascendencia, la trascendencia que nosotros somos tr trascendentes, particularmente nosotros porque tenemos alma, respecto a la inmanencia, la inmanencia que las cosas son por sí mismas, sin necesidad que alguien las describa. Entonces, por eso le hacen sentido las cosas. Bueno, un, una cajetilla de cigarro le hace sentido a ellos. Ellos no le dan sentido a la cajetilla de cigarro. ¿Se da cuenta? De construcción. Claro. Y se claro. salen de la metafísica y se pasan a la a metafísica en el lenguaje. Solo con esto que acabo de decir. Solo con esto. Claro no se da cuenta la, la persona que está usando categoría impropias, que le están cambiando el lenguaje con cosas súper sencillas. Por supuesto. Y terminan cambiando la realidad. Son Pero, cosas cotidianas que, que la gente le cuesta como darse cuenta que realmente hay ahí como una manipulación y un intercambio del concepto en sí. Así es. Exactamente lo que estás diciendo porque esta forma es muy sutil y por eso es muy peligrosa porque va capturando la mentalidad de las personas sin que se percaten de que están siendo adoctrinadas, que es lo más importante. Si usted quería ser comunista, antes de los deconstruccionistas, bueno, tenía que meterse al Partido Comunista. ¿Qué decían los comunistas? Y siguen diciendo, de todo el mundo que no es comunista, que son enfermos, alienados. Por ende, hay que desalienarlos, hay que sanarlos, dicen los comunistas. Y para eso tienen que adoctrinarse como comunistas. Ese es el principio fundamental. En deconstrucción, claro. el concepto de alienados también sigue existiendo, pero lo ocuparon para otra cosa. A la gente que se opone a cualquiera de los esquices, o fracturas, o ramas de la construcción, ya lo voy a explicar, le dicen que son fóbicos. Entonces, si a usted no le gustan los homosexuales, le dicen homofóbico, lesbofóbico. ¿Saben qué le están diciendo? Que un enfermo, lo mismo que le estaban diciendo los comunistas a todo el resto, porque las fobias son enfermedades, no claro. es que a alguien le caiga mal algo, eso es otra cosa. Pero cuando usted lo califica de fóbico, homofóbico, que no existe, a usted no se le pone la piel eh, con, con, con sarpullido y no, no se le corta la respiración porque se junte con alguien homosexual, pa para nada, en absoluto, no hay fobia a eso. Bueno, es claro. la categoría, en la misma forma que los comunistas decían alguienado, ahora le dicen fóbico a usted. De cualquiera de estas cosas. Para poderlo calificar pues. como si enfermo. enfermo. Entonces, le cambian el sentido al concepto de fobia. El concepto de fobia es un concepto médico particular, específico, de gente que tiene reacciones eh, incluso alérgicas a arañas, a, no sé, pedos sí. de gato, etc. Y tiene complicaciones físicas. ¿Qué tiene que ver eso con no querer, por ejemplo, que la homosexualidad sea promovida en los colegios a nuestro hijo como una conducta normal, no tiene nada que ver. Nada que ver. Una cosa es una fobia real, agorafobia tengo, miedo a los espacios abiertos públicos, y otra cosa es que yo no quiera que se adoctrine a mis hijos en teoría de género, entre otras cosas. Ahí Exacto. Son las categorías más importantes. Bueno, el lenguaje entonces es capaz de Controlar la, crear la realidad, dicen ellos, y luego controlarla. Porque si usted define que cualquiera, cualquiera que se oponga a la homosexualidad es fóbico, lo excluye. Usted ya no lo considera como parte de los normales que serían todos los que aprueban la homosexualidad como concepto, criterio y la teoría de género que ya voy a leer. A la claro. segunda noción que los deconstruccionistas establecen, que es muy importante, es que a diferencia de todos los modelos, y aquí ya entramos en, en Revolución Molecular, de todos los modelos revolucionarios del siglo XX, donde había un líder, y esto era vertical, arbóreo dicen ellos, y ya van a ver por qué, bueno, ellos dicen que esto tiene que ser horizontal. Y aquí vienen las consideraciones. Un partido político, incluso el Partido Comunista, son por definición verticales, institucionales. Tienen un presidente de partido, tienen un tribunal eh, de, de honor, tienen candidatos, tienen senadores, diputados, lo que quiera, vertical. Hasta los militantes. En deconstrucción, y son los primeros que lo plantean, así formalmente, se reemplazan los partidos políticos por los llamados movimientos sociales. No son movimientos sociales, son movimientos políticos, que, claro no tienen la calificación de partidos y no claro. tienen ninguna de las exigencias que tenemos para que la gente haga partidos políticos. Significa que usted puede estar en un movimiento en 10 Da lo mismo. Usted puede estar en el movimiento pro-veganismo, a la vez ser animalista, y a la vez estar en el grupo eh, pro-lesbiana de no sé dónde. Los tres movimientos. Qué implica que los partidos políticos verticales van a ser reemplazados, desplazados, por los movimientos sociales, que son políticos. Bueno, de construcción entonces dice que hay que salir de lo arbóreo, lo vertical, la idea de un tronco de un árbol, y pasarse a lo horizontal, a lo que ellos llaman radicular o rizomático, que son las raíces de los árboles, cómo se, se imbrican unas con otras. Y efectivamente, si usted mira lo que ha pasado en Chile, quienes desarrollaron desde el 18 de octubre del 2019, el intento de revolución en el que estamos en curso, bueno, no operaron desde la perspectiva de partidos políticos, son movimientos, movimientos sociales, comillas. Quienes dominan la convención constitucional en este momento, los más radicales, los más aceleracionistas eh, y maximalistas, son de los movimientos sociales, no son gente que entró, que venía a militar en un partido, ellos dominan la convención porque los movimientos, reitero, pueden estar formados por la misma persona en cuatro o cinco movimientos. Pues. Entonces usted claro. puede hacer todos estos movimientos y no tiene ninguna exigencia la que tienen los partidos políticos. En Chile entonces se le abrió la puerta a los movimientos para que presentaran listas para la convención constitucional. El resultado es que la convención constitucional está dominada completamente por el sector más radical que viene de estos movimientos. Los partidos no lo controlan, ni la izquierda institucional lo controla. Es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio en Chile, que están en el poder, no tienen capacidad siquiera de controlar el sector más radical, que son estos movimientos representados en la Convención Constitucional. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí viene el primer concepto. Esta es una forma de revolución, y eso yo creo que no hay, no hay ninguna necesidad de explicarlo mucho. Es una revolución, lo que está pasando en Chile es una revolución, no es un sí. proceso democrático. Aparenta ser democrático... Se viste como si fuese democrático, pero es una revolución en curso no es que, que tiene claro. una, forma, una forma de operar que es horizontal, coercitiva y por violencia, que logra que se verticalice para cambiar la constitución. Ya lo muero. En particular, entonces, lo que cambia del modelo vertical jerárquico, el modelo stalinista, que sería como la, el más clásico, pero Mao, Setún, Fidel Castro, e incluido... Hugo Chávez, todavía siguen ciertos verticales, ¿no? ¿Qué hizo Chávez al llegar al poder? Bueno, verticalizó más incluso eh, el, el tema del ejército y, y lo incorporó dentro del gobierno, entre otras cosas, y luego iban dando el paso hacia la idea de movimiento, porque ustedes tienen estos colectivos, ¿no? Que son horizontales. Bueno, claro. no alcanzaron, porque son del modelo anterior, siguen siendo verticales y en, en, incluso en Bolivia tampoco alcanzaron. Pero en Chile sí. En Chile ya es horizontal, la revolución absolutamente. ¿Y qué implica? Que no hay un líder a la cabeza visible. Porque son colectivos, movimientos, intenciones, ganas, deseos, dice Guatari, expresado. Usted no puede el sistema institucional vertical del Estado, ahora, puede combatir algo que es horizontal, no hay punto de contacto, nuevamente. Claro. Entonces, cuando yo salí de Chile a uh, explicar esto, lo que nos estaba pasando y lo que iba a pasar en todo el continente. Y fui a Paraguay, a Bolivia y a Colombia. Bueno, les dije, ustedes tienen los mismos elementos presentes de lo que tenemos en Chile y el resultado va a ser igual. Va, van a llegar exactamente a lo mismo, por una vía o por la otra. ¿Por qué podía decirlo? Porque el modelo se cumple, pues. Y lo último que tiene el modelo, en el nombre de la definición que acabo de dar, es la idea... De disipado. Bueno, eso es lo que más les cuesta a estos pseudointelectuales de izquierda que han venido criticando el modelo porque no lo entienden. Ellos creen que disipado, porque yo doy, siempre di una explicación en la, eh, para los medios muy básica de esto, porque después van a ver que es más complejo el tema. Bueno, disipado significa que los grupos, los movimientos que actúan y operan generando las acciones de violencia, después se disipan. No los pilla usted. Esa es la primera idea. Pero lo que se disipa en realidad, y esto es lo más importante, es el rol y función del Estado. Porque cuando tiene asonadas permanentes de masas de personas protestando, qué sé yo, y sectores, por supuesto, más radicales que van a ejercer violencia, y el Estado no puede imponer el orden a ese caos, lo que se invisibiliza es el Estado. Por ende, revolución molecular y disipada. Ahí está la idea. Esos tres conceptos lo forman. ¿Qué dijo Guattari? Que el autor de la revolución molecular, el libro es de él. Bueno, dice que lo que va a venir es la revolución del deseo, dice Y bueno, si usted mira a los colectivos que participan en estas en esta formas de subversión, son de deseos, la mayor parte de ellos. Lo que los deconstruccionistas quieren hacer es transformar la marginalidad social, económica, cultural, de todo tipo, en central en la sociedad. Por ende, ¿recuerdan lo que dije de los homosexuales? Bueno, como ellos lo eran, dijeron, no pues, aquí resulta que nosotros, nuestros valores son los que la sociedad tiene que tener, y lo ponen como central en la sociedad. De ahí, teoría de género, una de las líneas, lo esquices de deconstrucción. La humanidad y la naturaleza no tiene género, tiene sexo. Desde la aparición del sexo, que nos hizo muy felices a todos nosotros que somos seres sexuados, y, y lo pasamos bien gracias a eso, pues bien, hay dos manifestaciones de sexo, hembra y macho, punto, no hay más. El resto puede ser teratología, eh, son monstruosidades, dicen, hibridismo eh, o lo que sea, pero del punto de vista reproductivo y sexual, hay dos. Bueno, ¿qué significa la homosexualidad? ¿El lesbianismo es lo mismo? Que no son dos, pues serían más. Y ellos dicen entonces, bueno, esto que nosotros somos es lo que la sociedad debe ser, y por eso imponen la noción de teoría de género, y luego, obviamente, a los niños hay que educarlos en homosexualidad, y el lesbianismo a las niñas, y así, me Porque ¿Sí? si no sería, dicen ellos, una educación, mire cómo ocupan bien el concepto, sexista, dicen ellos. Pero evidente que tenemos que tener una educación sexista, porque por eso tenemos sexo. Y claro. los machos no somos iguales a las hembras, y las hembras tienen competencia que los machos no tenemos, y así somos Así que, dense por orgulloso de ser parte de las generaciones todavía que fueron formadas en una educación sexista, porque usted entiende para qué y por qué es importante el sexo. La generación actual, que ya está formada en deconstrucción, y para ella es transversal y horizontal esto, no entiende. Entonces tiene serios problemas, porque todos sabemos el problema que hay cuando un chico que tiene esa cosa que están diciendo ahora de indeterminación de, de, del género, se lo lleva, porque para eso es el proceso, a transformarse en homosexual. Y bueno, después se va a dar cuenta que no quería hacer eso. Y va a tener problemas por esa vía. O una niña que hace lo contrario. Y se transforma en lesbiana. Y ellos normalizan entonces estas categorías que son normales en el sentido de que existen, siempre han existido en la sociedad, pero ahora son centrales en el adoctrinamiento, en la formación de las nuevas generaciones. Esa es una teoría de género. La segunda que toma es muy importante, Ah, y teoría de género, por supuesto, en Guatari, es una expresión de qué? Del deseo, pues. Del deseo claro. sexual, en este caso particular, pero deseo, pues. Eso es, revolución del deseo, dicen. Otra. Tomen el indigenismo que había, curiosamente, aparecido como modelo, no en América del Sur, viene de Europa. ¿En dónde? En lo que se llam, llamó, y sigue llamando, en Europa, las luchas por la liberación nacional. ¿Dónde empezó eso? Bueno, en España, con el País Vasco, o los Vascos. Los Vascos históricamente han estado divididos entre Francia y España. Nunca constituyeron Estado por sí mismos, estaban en los, dos, en los dos Estados que sí existían, y su población, por supuesto que puede ser calificada eh, de nación, en términos de claro, constituye una unidad cultural, de lenguaje, de historia y tradiciones. ¡Pum! ningún problema. Pero Estado no son. Y ellos agarran el concepto entonces de lucha de la liberación nacional y lo aportan impropiamente a las tesis del indigenismo y particularmente ahora lo que se llama la teoría, eh, eh, la teoría crítica del racismo, racismo crítico. Lo voy a explicar. En indigenismo el problema que hay es que la mayor parte de las culturas en América que existían antes de la llegada del Europeo, solo algunas de ellas, contá con taco, los dedos de la mano, habían llegado al estado de estado, es decir, a un ordenamiento superior a, el, a, las meras, a los meros clanes, a las, a las tribus, a, a, a, a grupos étnicos incluso. ¿Cuáles son? Juntado con los dedos de la mano, aztecas, olmecas, chichimecas, probablemente en Centroamérica, eh, incas en Sudamérica, y quizás los pueblos en Norteamérica. Quizás, digo, porque no, no está tan claro, por las construcciones de los indios pueblos, probablemente sí. Bueno, ¿qué implica entonces decirle nación a estos grupos? Que usted les está tratando impropiamente, nunca fueron naciones. ¿ya? Eran tribus, perfecto, ningún problema, o clanes familiares. Y en Chile, nuevamente, en la Convención Constitucional, se le abrió un cupo a los sectores de los pueblos originarios. ¿Y qué lograron con eso? Bueno, que con un 2% del total del padrón que votó por ellos, ocupan un 12% de representación al interior de la Convención Constitucional y por ende son parte del grupo radical. Y por eso han definido a Chile en esta nueva Constitución como un Estado plurinacional. Bueno, Chile nunca fue, en toda su historia, Estado plurinacional. Como así Bolivia tampoco lo fue. Pero bueno, el señor García Linera, que es el asesor, directo de Boric, el presidente actual, y por ende de todo el sector del Frente Amplio que está metido con la, la tesis del indigenismo, ha venido planteando que toda América, no solamente Chile y Bolivia, Argentina, Perú, etcétera, van a tener que transitar de ser repúblicas a ser estados plurinacionales. Y un estado plurinacional, y quiero que todos lo entiendan súper bien, no es una república. La república viene, claro, en nuestro caso, como herencia de la subversión inglesa que fue la Revolución Francesa, y luego del ataque de esa misma subversión a España, para liberar a Inglaterra de sus dos competidores geopolíticos más importantes. Y ganaron los ingleses, por supuesto. Resultado de la invasión a España en Napoleón, que fue financiada desde Inglaterra por la Casa Rothschild, fue que nosotros en América nos liberamos, comillas mentiras, entramos en una guerra civil y nos independizamos. Lo que hubo en América no fue la confrontación, de ejércitos nacionales contra ejércitos españoles, falso. En América había dos lugares donde había ejércitos, México y Chile, no había más, y muy, muy, muy reducido. Lo que hubo fue el conflicto entre criollos, básicamente, en todo el continente, y la guerra de independencia fue una guerra civil entre criollos, ¿para qué? Para decidir si queríamos ser parte de esa monarquía que habíamos sido, porque América siempre fue parte integral del reino de España, Nunca fuimos colonia, otro problema más mental que nos meten meter claro. en el de coloniaje. ¿ya? Otra de las, de las problemáticas. Colón, claro, llegó a América, pero la noción de colonialismo y de los colonos es muy posterior, pues. ¿A qué refiere? A, claro la primera colonia real que hubo en el planeta, que fue justamente los ingleses, que toman a su población, la meten en otro territorio y lo conquistan y lo dominan. Lo hicieron en Sudáfrica, lo hicieron en la India, lo hicieron en Australia, por ejemplo. Ahí hay colonias. En América no hubo colonias. En América los españoles llegaron, y desde que llegaron, empezaron a mezclarse con los pueblos originarios. Y ha resultado de esa mezcla la mayor parte de la población en América hasta el día de hoy y particularmente en Chile, donde el 80% de los chilenos tiene ancestros indígenas y ancestros europeos. ¿Cómo distingue usted? Entonces, a los chilenos que son mapuche, de chilenos que tienen sangre mapuche, por supuesto, pero no tienen apellido mapuche ya. ¿Por qué? Porque la, la idea de que el apellido paterno se preserva implica muchas veces que se pierden los apellidos de las madres y que podrían haber sido apellidos indígenas. Primera idea. Entonces, le pongo el caso de mi familia, mi hijo y mi señora son mapuche, están inscritos como mapuche ilegalmente. Bueno, con la nueva Constitución Plurinacional, yo soy un ciudadano segunda categoría respecto a ellos, a mi señora y a mi hijo. ¿Por qué? Porque se les aseguran cupos, formalmente, en las elecciones que vengan, y sus votos, y aquí está la primera noción, valen muchísimo más que los votos de los chilenos comunes y corrientes, que son de segunda categoría. ¿Por qué? Porque se va a mantener esa cosa del cupo, que ya lo vimos en la convención, en el nuevo sistema plurinacional. Entonces, siempre, con 100 votos, van a tener electo a un representante, mientras los chilenos comunes y corrientes, para llegar a, a resultar ser electos, van a tener que tener 100.000 votos o más. ¿Qué significa? Que se rompe el primer principio de cualquier república. Igualdad. Ya no somos iguales, pues. Hay pueblos que tienen, que son de primera categoría, los pueblos indígenas, y luego todo el resto de nosotros, los criollos, somos de segunda categoría. No hay igualdad. En el voto, lo que significa inmediatamente, y en Chile se quiso hacer y se quiere hacer en la Constitución, no hay igualdad ante la ley, pues, porque van a generar estos tribunales indígenas propios de ellos, sin jurisdicción del de Estado de Chile, incluso. Y hay una polémica enorme respecto a esto, y ya lo habían instalado en la convención. Y quieren ponerlo en la Constitución. Entonces significa, literalmente, que se acaba el primer principio de cualquier república, igualdad. Pues el segundo... Bueno, lo estoy diciendo en desorden, pero fraternidad, igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? Bueno, la fraternidad en Chile se acabó el 18 de octubre, con el ataque sistemático que tuvimos ese día planificado a 60 estaciones del metro, que hasta el día de hoy nadie sabe quiénes fueron, curiosamente. Claro. Pero no se hace una teca así con eh, gente espontáneamente, con acelerante y una serie de otras cosas que sabemos hoy día. Y luego con la mantención de la violencia permanente que nos ha llevado hasta la situación actual, donde tenemos guerrillas, operando en la Araucanía en forma absolutamente escalada, en este instante, matando gente, quemando casas, quemando camiones, etc. Y por la zona norte tenemos un problema de invasión, literalmente, y disculpa que lo diga así, pero de todos sí, los venezolanos, que el régimen de eh, Maduro en este minuto está sacando del país, y muchos de ellos, y lo sabemos y tenemos certeza de esto, son oficiales del ejército venezolano, con grados importantes como coroneles, puestos en Chile, para apoyar. El proceso revolucionario. Así de simple. Entonces, dos polos, dos focos de conflicto abierto en desarrollo. Y por ende, no hay fraternidad. Se acabó el segundo principio. Y si logran imponer esta nueva constitución, que suprime el Senado, es cámara única, aunque quieran poner estos Senados regionales que quieren inventar, pero sin ninguna atribución real, bueno, se acaba lo tercero y más importante, que debe ser lo primero: la libertad. ¿Qué es lo que le pasó a ustedes? Claro. ¿Por qué? Porque usted tiene un modelo, un sistema operando que logra que una minoría, que siempre ha sido minoría, se haga del poder sobre la gran mayoría de la nación, la domine, la dirija, la conduzca y se apropie de todos los recursos, de todos en, el, en la nación. Ahí tiene el modelo. Y en Chile, literalmente, ha pasado esto. Entonces, revolución molecular disipada es la forma en que uno puede entender el proceso, porque es un modelo de análisis, de cómo se logra. Que de movilizaciones de colectivos que andan, por ejemplo, en la, los colectivos animalistas. ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, que hay que proteger a los animales. Por supuesto que hay que proteger a los animales. Pero no claro. quieren que los animales tengan derecho equivalente a los seres humanos, porque son sintientes, dicen. Así está la constitución acá, la nueva. Entonces, como son sintientes... Bueno, van a tener los mismos derechos por ser sintientes sintiente respecto de nosotros, respecto a ciertas cosas. ¿Perdón? Y luego de eso se pasa entonces a cosas como, por ejemplo, que se prohíban los huevos. ¿Por qué? Claro, pues, las feministas alegan, que son otra rama más, de que las gallinas son violadas por el gallo, pues. Entonces, como son violadas, usted no debe comer huevos, porque eso es fruto de una violación, entre otras cosas. Animalismo, radical. Y por el otro lado, países como Paraguay, Mucha de la economía de Paraguay hasta el día de hoy depende de la ganadería. La otra parte agrícola. Pero la ganadería es súper importante en Paraguay. Bueno, se acaba la ganadería, pues. Sin claro no, podemos estar matando animales sintientes para comer. Vamos a tener que volvernos, y tercera categoría más, veganos. Puros vegetales. Y el veganismo avanza y se transforma en anarco-veganismo. Es decir, una rama de marxismo, de comunismo, perdón, eh, operante. Entonces, un anarco, un anarco eh, veganista es tan radical como cualquiera de las otras ramas que andan tirando y quemando eh, buses en la calle con molotov. Lo mismo. No hay distinción. La deconstrucción y el modelo de revolución molecular disipada toma todos estos deseos, porque eso es lo que son, y los transforma en qué? En máquinas de guerra. Ese es el concepto de ellos lo dice Guattari. Son máquinas de guerra. Y a esto, y con esto ya termino, se le suma una segunda derivada. Porque los deconstruccionistas empezaron a estudiar, no a Stalin, a Mao, a Mao Zedong, en China. Y se dieron cuenta que Mao Zedong había empleado en eh, la guerra eh, contra Japón, primero, la invasión japonesa, Segunda Guerra Mundial, y luego, con la guerra civil contra los nacionalistas chinos, una estrategia diferente a las estrategias que Occidente había venido ocupando tradicionalmente, que Mao definió como guerra popular prolongada. ¿Y cuál es el fundamento de la guerra popular prolongada? Bueno, que igual que en deconstrucción, no opera con la lógica vertical de grandes ejércitos enfrentados a grande ejército, no opera así, opera molecularmente, y por ende se desarrolla a través de guerrillas. Y lo primero que hizo Mao, le costó mucho, ¿ah? ¿eh? Imagínense a los comunistas soviéticos, verticales, estalinistas, que le decían a Mao, bueno, usted tiene que hacer la revolución con los proletarios. Y Mao, que no era tonto, lo quedaba mirando con cara de, ¿cómo quieren que haga la revolución con los proletarios en China si en China el 1% de la población son proletarios, todo el resto, el 99% son campesinos? Yo tengo que hacer la revolución con los campesinos. ¿Y qué hizo? Ah, esto fue un enfrentamiento. Mao no tenía el poder en ese minuto, pero logró imponer la idea de formar Guerrillas campesinas. Con gente con muy poca instrucción militar, casi sin nada. Entonces todo el mundo lo despreciaba. Y puso una, y puso la otra, y puso otra, etc. Y la lógica que aplicó, y esto es lo más importante, fue la lógica de un juego oriental, que se llama Weichi en China, y Go en Japón, y Baduk en Corea, que es el juego más importante y más complejo que hay en juegos de salón o de mesa o tablet. La, la comparación es más o menos así. El, el ajedrez es algo lo que las damas son el ajedrez. Ese es el, el nivel de, de espacio. ¿no? Mao Zedong era un buen jugador de Go y aplicó la estrategia de Go en el conflicto en China. ¿Y quién es la estrategia de Go? Básicamente, y por eso los de construccionistas pues, lo van a tomar, dice que hay que tomarse las esquinas del tablero. Quien conquista las cuatro esquinas gana el juego, dice un principio en Go. Pues bien. Hay que conquistar la marginalidad, los bordes del tablero, y luego usted va por el centro. Entonces, en nuestras democracias, en todo el continente, usted está siempre preocupado porque se vayan a tomar el gobierno, o porque se vayan a tomar el parlamento, o porque ganan todas las elecciones municipales, o ganan los concejales. Bueno, dése cuenta que eso es resultado del proceso de captura ideológica del margen de la población, pues de la mayor parte de la población, que otro, otra característica, porque en un tablero de Go, que tiene unos puntitos que se llaman puntitos de Yoseki, de inicio o de handicap. bueno, si usted cuenta los puntos que están en el centro del tablero que representaba a China, ese es el concepto, son menos puntos de los que están en el borde. Bueno, quien conquista el margen, conquista el centro. Y en el centro, ellos ponían sobre el tablero un punto ahí central que se llama el Tengen, que representaba al emperador. Sobre todo el resto de los puntos, al centro del tablero. Y Mao logra entonces cercar, así funciona, con este claro. a las fuerzas regulares japonesas primero. ¿Qué hicieron los japoneses? Guerra vertical. Tomaron las carreteras, tomaron los trenes, se fueron a las principales ciudades y cercaron las ciudades. Mao no estaba en la ciudad, estaba fuera de las ciudades, eran campesinos. ¿Y qué es lo que hacía? Cercaba a las ciudades, les cortaba el aprovisionamiento, y cuando ya las tropas estaban complicadas y tenían que salir, bueno, agarraba a destacamentos japoneses, los emboscaba y los eliminaba. Y quiero decirle que la estrategia fue tan buena que, por ejemplo, estos son números de, claro, en la Revolución China muchísimo más grandes que acá, pero la divi una división completa a, eh, blindada japonesa fue aislada por Mao, más o menos 700.000 mil hombres. 300.000 300, por cada una de las guerrillas, le cortaron los suministros, y en una semana la arrasaron, la arrasaron, sacaron a los japoneses, literalmente con esta estrategia, en tres meses de China. Wow. Y luego, ya mucho más consolidado, Mao, bueno, aplica la misma estrategia con eh, los nacionalistas chinos, que tienen que arrancarse a la isla donde están hasta el día de hoy, porque pierden absolutamente todos los frentes, pero eran verticales. Bueno, este es un modelo horizontal, revolución, perdón, guerra popular prolongada, es horizontal y con estrategia de Go. ¿Y qué hacen los deconstruccionistas? En un texto que se llama Mil Mesetas, aquí Foucault y eh, De Luz y otros más, van a plantear entonces que la, el modelo de estrategia que tiene que usar revolución molecular es la estrategia de Go. No lo dicen en función de que vaya a haber una guerrilla ahora, en este momento, inmediatamente. Claro sino que la estrategia básica es capturar a la población del margen, que significa la población menos eh, educada, que es la población con menos ingresos, que es la población más inculta, margen, y cuando la capturan ideológicamente, entonces recién van por el centro. Así que el problema que hay en nuestras democracias y Venezuela es el ejemplo más claro, es que si usted no se preocupa, Puede tener la economía más, más potente del continente, Chile, el caso emblemático. Eh, puede tener petróleo, caso venezolano. Da lo mismo. Si usted no se preocupa de que la población del margen, del borde, en una distribución normal de Gauss, reciba educación, cultura y se la, voy a decirlo con, con la idea de la pandemia, se la vacune contra el comunismo y por ende contra la deconstrucción, usted va a perder. Esa población. Claro. La democracia la va a perder. Y cuando la pierde, ellos la ganan. Y cuando la ganan, no les queda conquistar el centro del tablero. La ciudad es más importante, la ciudad capital. En el caso de Colombia, que está en curso, si usted mira la actual distribución de las guerrillas que están operando todavía, por supuesto, en Colombia, se da cuenta que están literalmente rodeando en todo el país el centro que es Bogotá. Y en Bogotá uh -huh. operaron en alguna época, pero ya no. Y no están haciendo acciones salvo cuando hicieron las marchas del año pasado y antepasado, que son revolución molecular, donde los colectivos, claro, empezaron en los conflictos con la policía. Pero las guerrillas están en el borde y controlan territorios, que significa controlan población, que significa controlan recursos, dinero, que significa uh -huh. controlan droga, que es parte de cómo se financian, y finalmente poder. Cuando consoliden todo el borde, ¿usted cree que van a poder defender el centro de, de Colombia, Bogotá y otras otros ciudades más grandes? No, no pueden, porque el centro de ya es de lo otro, ¿ya? Y eso es el mismo modelo en Santiago. En Santiago hay rodeado. una esquina, una uh -huh. esquina del tablero de Santiago que ha logrado resistir el proceso revolucionario, que por, por analogía a lo que estoy diciendo son las comunas, las tres comunas más ricas del país. Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Donde están los sectores más económicamente pudientes, más educados en general, y así, los mayores de estatus. En el ámbito económico particularmente. Bueno, incluso en esas comunas, Bori también tuvo votos. También están conquistando. En una comuna que está en un intermedio, se llama Providencia, está entre Las Condes y Santiago, el centro de la ciudad. Providencia tiene, históricamente tuvo, siempre, una posición bastante elevada respecto al resto de las comunas del de poniente de la capital. Bueno, en Providencia ganó sistemáticamente ahora en la izquierda. Otra de las comunas emblemáticas era Ñuñoa. Ñuñoa, básicamente, una comuna de burgueses, lo voy a decir con el lenguaje marxista. Y bueno, hoy día Ñuñoa es una comuna completa a favor de la revolución. Capturan el margen. Y queda esta pura esquina de estas tres comunas, donde no han logrado ganar electoralmente, pero donde cada vez más jóvenes están siendo adoctrinados de construcción, pues entonces los hijos de esta gente, la más adinerada, la más culta, con mayores títulos, con viajes al extranjero, son los que van a liderar los movimientos, los sectores más ricos de la población, para la revolución. ¿De qué les sirve? Entonces, todo el desarrollo económico que logra, si usted no se, se carga lo principal, y lo principal, con esto termino, quería, es la guerra ideológica. Y bueno, Occidente, con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, dejó, de luchar contra el comunismo, porque vino el señor Fukuyama y nos dijo a todos que se había acabado la historia, no había nada que hacer, si sí, el capitalismo ya había triunfado, entonces ¿para qué nos preocupamos? Tenemos que desideologizar a la sociedad. Y lo hicieron, formalmente. Y en Chile, tenemos este candidato permanente, Joaquín Lavín, de la derecha, de la UDI, dicen extrema derecha, que ya el año 2000 andaba con la, la tontera de desideologizar la sociedad. Claro, la derecha dejó de hacer política y la izquierda aprovechó todo ese espacio y hizo toda la política que tiene. Y por eso estamos donde estamos. Claro. Así que, ese ejemplo de Venezuela, que tiene que ver con el tema, no es el problema, y quiero ser súper estricto en esto, no es directamente el problema económico, es otro problema. Claro. Venezuela era riquísima, tenía petróleo, sigue teniendo petróleo, el país más rico del mundo, segundo creo, en reservas de petróleo en el mundo. Y... ¿No se preocupó de lo esencial? Pues la clase, la elite venezolana, ¿qué debió haber hecho? Debió haber empleado, empleado una buena parte de esos recursos para que la población del margen tuviera claro. acceso a la cultura, al conocimiento, al desarrollo, al trabajo, al empleo y todo lo demás. A la educación, no, claro. Exacto. En Chile hicimos lo mismo 30 años. ¿Qué hicieron? Bueno, se llegaron a hacer buenos negocios, eso, eso hizo la derecha en Chile. Nada más. Porque se ideologizaron, por le creyeron a Fukuyama y la izquierda, bueno, ocupó todo el espacio. Resultado, claro. en 30 años, tenemos tres generaciones deconstruidas que están haciendo la revolución en Chile en este minuto y van a ganar probablemente. Profesor, me da sin palabras. Bueno, yo creo que todos los que vean este programa van a entender muchas cosas que probablemente. Eh, en el cotidiano la gente no logra comprender la magnitud de todo esto que está ocurriendo, que ha venido ocurriendo en toda Hispanoamérica y en el mundo, porque finalmente los tentáculos son tan grandes y se han desplazado tan rápidamente, qué es lo que usted dice, si van agarrando todos esos bordes cuando vamos al centro, es tan sencillo como quitar caramelo a un niño, ya no puede hacer nada porque está rodeado. Literalmente. Y quisiera terminar, querida, con una idea que es muy importante. Porque yo señalé al principio que deconstrucción es a metafísica Más allá de la metafísica, sin metafísica. No hay espíritu en deconstrucción. ¿Cuál es el objeto fundamental, entonces, de la deconstrucción como filosofía? Literalmente, desalmar al ser humano. Para eso es. Te quitan el alma. ¿Se entiende, no? Desalmar. Claro. Y bueno, se vuelve la persona desalmada. ¿Y ¿Usted entiende lo que significa ser desalmado? Pues tiene otra connotación ah. más. Por eso es tan violenta esa revolución que se produce. Por eso tiene elementos, aquí los vimos, eh, de satanismo metido ahí mismo. Sí. Acá hubo, hubo literalmente misas negras en plena Plaza vaquedano en Halloween del año sí. 2020. Bueno, ¿por qué está eso ahí? Porque parte de lo mismo. Desalmado. Claro al ser humano. Entonces, además de todo el trabajo que hay que hacer en términos culturales, educacionales, económicos, con la población en el margen, hay que hacer otra cosa más, que es dar una fuerte batalla espiritual y religiosa para oponerse a la deconstrucción que termina por desalmar a la población. Eso. Sí, porque finalmente nos damos cuenta que el ser humano, a medida que uno ve, ve, ve noticias, ve, ve cualquier información en las redes sociales... A veces uno ve actitudes del ser humano que uno dice, pero hasta, qué crueldad, que eso. Es como si una persona no tuviera ningún tipo de sentimiento y no tuviese alma. Entonces el trabajo está haciendo su, su efecto realmente. Recuerde, recuerde que nadie se radicaliza porque crea que hace el mal. Los chicos que salen a tirar molotov contra la policía y los queman, creen que están haciendo el bien. ¿Cómo claro. se llegó a eso? Bueno, por lo que acabo de decir, pues conquistaron ideológicamente el margen y todos los que están ahí piensan que destruir la democracia, que destruir las instituciones, que destruir las repúblicas, es lo bueno. Si Gracias. no logramos derrotarlos, América entera se va a transformar en estados plurinacionales, sin identidad, todos los criollos vamos a ser de segunda categoría, recuérdenlo, y finalmente vamos a estar sometidos, porque es el, el, el problema final más grande, ¿no? A que China, que ya está comprando los recursos en todas partes, sea la dueña del continente. Con eso terminé Gracias. Así es. Excelente, profesor. De verdad, excelente. Voy con mi segunda pregunta. Y es un poco eh, hablando de guerras, que las mencionó por ahí. Este, ¿Nos puede explicar sobre el cosmismo ruso? Ah. Para entender lo que está eh, sucediendo en Ucrania, y del por qué Rusia había tomado la decisión que hoy está ejecutando hace más de 10 años atrás. Exacto. Yo creo que es súper importante esto. Esta es una conferencia que acabo de hacer. Me la pidieron, y la di por primera vez en febrero. Así que la he dado tres veces. Una conferencia de ocho horas, dura cuatro sesiones de dos horas, larga, de un tema que me apasionó desde que lo conocí. Yo, en mil... 1995 fue la primera vez donde leí cosmismo. No sabía qué lo que era. Bueno, empecé a estudiarlo de esa fecha, no sistemáticamente, pero lo, lo estudié permanentemente, hasta que logré entender esto del cosmismo ruso. El cosmismo es un movimiento filosófico, cultural, político incluso, y de vanguardia, muy anterior a la Revolución Rusa parte con Fiodoro, un señor que era bi -bi bibliotecario, de la actual biblioteca Moscú, que planteó una filosofía que tenía un principio súper importante y básico. Él quería, miren esto, dos cosas. Que derrotáramos a la muerte, y eso a usted le puede parecer bueno en la primera lectura, claro, y que la humanidad al derrotar a la muerte conquistará el cosmos, de ahí cosmismo. Esa es la noción hubo discípulos, toda la inteligencia rusa, que iba a la biblioteca porque era el lugar donde se, se aprendía a pedir libros, conocía a Feodor, Dostoyevsky, eh, todos los grandes escritores, todos los grandes pensadores rusos conocieron a Feodor y fueron influenciados por él, y desarrollaron esta tesis del cosmismo, donde después empezaron a entrar científicos de vanguardia, Bernachevsky, por ejemplo, Korolov, que fue el padre de la, de la eh, carrera espacial rusa, y lograron entonces, pese a la, al triunfo de la Unión Soviética, mantenerse durante todo el periodo de la Unión Soviética, ocupar el Estado Soviético con sus propios fines, y sobrevivir hasta ahora. Entonces, el cosmismo, que es comunismo, otra forma más, yo no creía en la propiedad privada, por supuesto, y esas cosas. Bueno, Sigue existiendo post caída de la Unión Soviética y Gorbachev, por ejemplo, hizo un, un gran congreso cosmista en 1994, si no me equivoco, eh, la fecha ya la, se me olvidó, donde hubo más de 100 representantes. Entonces, no estoy hablando de ningún fenómeno que haya cesado al momento de la caída de la Unión Soviética, todo lo contrario, sigue avanzando. Los claro. cosmistas son una vanguardia y siguen siendo una vanguardia. Fueron ellos los que pusieron el primer satélite en orbitar la Tierra, el Sputnik, la vacuna rusa, ¿cómo se llama? Sputnik. ¿no? Bueno, fueron los primeros que pusieron el primer ser vivo en, el, en la órbita del planeta, la perrita Laika, recuerden la canción de Mecano, ¿no? Fueron sí. los primeros que pusieron o lograron que un ser humano orbitar el planeta, Yuri Gagari. Fueron los primeros que lograron que una mujer fuese al espacio, Valentina Tereshkova. Fueron los primeros que lograron la unión de dos eh, naves espaciales, la Soyuz, con la misión norteamericana, que se fusionaron arriba y se, se intercambiaron eh, astronautas de parte de Estados Unidos y cosmonautas rusos. Bueno, es una vanguardia extraordinariamente prolífica. No, yo nombré solamente el tema de la carrera espacial, pero en biología, en psicología, en todas las áreas del saber, tenían representantes y vanguardia. Continuaron. ¿Y quiénes están ideológicamente detrás de lo que está pasando en Ucrania hoy día? Los cosmistas, que son la fuerza más importante desde el punto de vista ideológico, son la vanguardia más importante desde el punto de vista ideológico, en la Rusia actual. y Están detrás de Putin. Putin no fue formado estrictamente en cosmismo, pero si ustedes revisa, aparecen fotografías con Valentina Tereshkova, aparecen fotografías con el hijo de de Alexis Leonov, el primer hombre que orbitó, perdón, que salió de su cápsula en, en, en el espacio eh, ha ido a Estados Unidos a la NASA porque hay cosmistas en Rusia y también hay cosmistas en Estados Unidos, se llaman NASA por astronauta bueno, confluyen a lo mismo ¿cuál es el objeto de todo esto? miren lo que quieren, los cosmistas quieren acabar con la muerte es el principio uno, ¿y sabe por qué? por un principio comunista dicen que aunque nosotros, todos los seres humanos, entremos en un modelo de sociedad comunista, todavía nos va a quedar una propiedad. La muerte, que es personal y única e individual. Entonces hay que eliminar la muerte para que haya verdadero comunismo. Eso es lo que quieren. Y se plantean entonces, transformar al ser humano en inmortal, y a la vez, Teodoro lo decía, resucitar. Aparece loco, pero resucitar a todos los muertos de la humanidad. Ah, ya. Yeah. A lo largo del tiempo, esa es la, la idea. ¿Y como, claro. y como si resucitamos a todos los muertos humanos de la historia, 200.000 años hacia atrás por lo menos, la Tierra se hace muy chica, entonces hay que conquistar el cosmos, de ahí cosmos Y la inteligencia claro. máxima, entonces, que reemplaza y desplaza a Dios, se llama cosmos. Esta es la, la mirada más avanzada de comunismo vigente en el mundo y tiene una línea que conecta directamente con transhumanismo que es la, el camino hacia la superación del ser humano nuestra máquina ser humano teoría cyborg de construcción de nuevo y que termina por sacar lo humano lo desalma pues usted es una máquina o parte máquina no y se vuelve inmortal ahí está listo con eso le conté un poquito ah, dos cosas más la decisión de atacar Ucrania, la tenía tomada hace 10 años, no ahora, no ahora. Está lo escrito de los filósofos comunistas rusos hace 10 años señalando, es in, imperioso que Rusia recupere los, ter, los territorios que fueron parte de la Unión Soviética y después entregamos libremente casi, bueno, ahí está la mano de Yeltsin pro Estados Unidos, ¿no? Entregamos para que fueran eh, repúblicas independientes, un tremendo problema para los rusos. Así que la decisión estaba tomada mucho antes. Rusia... Desde el 2014 que empezaron el conflicto de Donbass, no quiso entrar en el conflicto. Se mantuvo detrás, apoyó a eh, los separatistas, pero no entró directamente en el conflicto. Porque sabía, bueno, que iba a tener presión de parte occidente, hasta que, con el actual presidente, bueno, ya occidente estaba dispuesto incluso a penetrar en Ucrania a través de la OTAN, que es lo más importante. Significa... A los rusos, ¿qué es lo que los complica? Tener al, al lado de su frontera a misiles apuntando a Moscú. Y por eso Putin, hábilmente, ha hecho lo que ha hecho. Conversó con Bolsonaro en Brasil, bueno, sí. tiene a Venezuela, donde hay tropas rusas en este minuto y armamento ruso en este minuto, con Argentina, por supuesto Bolivia está a favor, y de todo el continente. Los únicos dos países que condenaron formalmente la invasión de Ucrania, fueron Chile y Colombia, los únicos países que están alineados con Estados Unidos. Entonces le están quitando el patio trasero a Estados Unidos, y en algún minuto, si les ponen misiles ahí al lado, bueno, van a poner misiles en Colombia. Recuerden que tuvimos la crisis de los misiles con sí. eh, Cuba, en los 60, con Kennedy, que casi nos llevó a un enfrentamiento nuclear, y si Estados Unidos sigue presionando, para al borde de la frontera rusa, bueno, los rusos le van a poner, van a jugar go, y van a jugar en esta esquina de acá, le van a poner el problema de acá, que ya nos tenemos. Si esto Es parte de lo que estoy diciendo en términos de revolución molecular también. Y al final, detrás de todo, de nuevo, están los chinos, que son la potencia real con la que se está enfrentando Estados Unidos este siglo, y donde probablemente Estados Unidos va a perder, o ya está perdiendo. Entonces, los niveles geopolíticos, lo estoy diciendo, son absolutamente enormes, y por ende, hay que entender de construcción, hay que entender cos mismo para entender lo que está pasando. Si no, usted va a tragarse el cuento occidental de que Putin es muy malo y por eso atacó a Ucrania y que no tiene ningún sentido y que los ucranianos tienen que ser parte de la OTAN. Gracias. Así es. wow profesor. Bueno, eh, voy con mi otra pregunta. La Queremos eh, preguntarle. Eh, la amnistía internacional y otras organizaciones de derechos humanos, denunciarán a Elon Musk por querer habilitar discursos de odio en Twitter. Y por otro lado, vemos a Estados Unidos la creación de la Junta de Gobernanza de Desinformación. Okay. Ministerios de la Verdad. Así o sea, es. lo vimos con Hitler, con Stalin, con Chávez, con Maduro, con Conatel, ahora Biden. Entonces, ¿esto qué es? Eh, ok, cuéntame un poquito de eso, profe. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, si usted quiere cambiar a la sociedad, tiene que cambiar dos cosas fundamentales. La historia, porque la historia nos informa, es parte de la tradición de lo que traemos de nuestros ancestros, eso es fundamental. Y el futuro. Las dos. Tiene que tener una mirada hacia atrás y otra mirada hacia adelante. Hacia adelante está la vanguardia y hacia atrás los arqueólogos, los historiadores... Eh, los sociólogos y etcétera. Entonces, esta idea eh, de que hay una historia oficial que tiene una expresión formal, ¿en dónde? En Alemania. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial pasó una cosa que todavía no se dimensiona adecuadamente, que es la base y el fundamento de lo que llamamos, bueno, la izquierda, llama derecho humano, que es lo siguiente. Los juicios de Nuremberg, donde se juzgó a los dirigentes nazis por la guerra. ¿Qué tiene de especial eso? Que fue primera vez en la historia de occidente, donde se juzgó a gente por delitos que habían cometido sin que fueran delitos en ese momento. Es retroactivo. ¿Qué implica? Bueno, que usted está modificando la historia, pues. Claro. Así es simple, porque está jugando hacia atrás. No al futuro, no, no a la persona que usted dice, bueno, tomar esta cuchara de este modo es delito, ahora. Pero vamos a juzgar a toda la gente que tomó la cuchara hacia atrás, hacia el pasado, porque es delito ahora. Eso implica, entre otras cosas, la tesis de derecho humano de que hay delitos imprescriptibles. Los delitos de lesa humanidad, que son es perseguibles claro. siempre, siempre. ¿Y dónde sale eso? Bueno, el fundamento, reitero, está en Nuremberg. Ahí está el fundamento primario. Y claro, Nuremberg establece otro criterio más, particularmente existente en Alemania, que es la imposibilidad de cuestionar la historia oficial respecto a lo que había pasado en Alemania durante el periodo nazi. En particular, lo que se llama el holocausto de los judíos en Alemania. Entonces, han venido una serie de autores, que se llaman los revisionistas, que revisan ¿Qué pasó justamente con ese tema particular en Alemania? Y la mayor parte de ellos son acallados, perseguidos, encerrados, incluso personas de 90 años terminan presas por dudar de la cifra oficial o del modo, etc. Bueno, puede que tengan o no tengan razón, no me interesa. Lo que me interesa es que con esta lógica, aquí en la Convención Constitucional, también se ha planteado que, por ejemplo, se van a perseguir los llamados delitos de odio y el negacionismo, que significa que en Chile van a perseguir a toda la gente que diga, o se le ocurra decir, que el régimen de Augusto Pinochet no fue dictadura, que fue un régimen de carácter militar que vino a darnos la democracia de vuelta porque la izquierda quería generar un régimen totalitario en Chile. Por ejemplo, preso. Por decir esto que acabo de decir, si esa ley se aprueba, me van a juzgar a mí. retroactivamente lo dije antes en la ley, pero estoy cometiendo un delito de lesa humanidad por poner en duda que haya sido una dictadura. Yo no conozco otro dictador en el planeta que se haya fijado un protocolo de salida, le haya entregado el poder a los civiles a través de elecciones claro. y se haya ido a su casa y finalmente hasta hasta fue o intentó ser procesado en Inglaterra, ¿no? No conozco otro caso. Entonces, usted me tendrá que definir muy bien qué es lo que significa ser dictador. Tiranos le podrían decir si quieren, pero los tiranos en Grecia eran aquellos que frente a malos gobiernos venían a solucionar el problema y se quedaban ahí hasta que el problema estaba solucionado y seguían para la casa. Podría ser un tirano, quizá, sí, pero dictador. Bueno, todas las leyes y normas y los algoritmos en YouTube, en eh, Twitter, etcétera que están penalizando, que usted diga o emita determinadas opiniones, por ejemplo, una opinión homofóbica, uh -huh. No sé qué será una opinión homofóbica, porque la homofobia no existe, ya lo dije al principio. Claro. Pero bueno, vamos a suponer que ellos califican. Ellos determinan entonces, la historia es atrás, y bueno, determinan el futuro, pues, las dos cosas. Entonces, mucho cuidado con esta idea de que tenemos medios de disposición libres. En, en mi canal en particular, yo tenía un strike en YouTube una vez, porque se me ocurrió hacer un programa de análisis científico, biológico, yo soy biólogo, sobre la pandemia china y me lo sacaron, y más encima me pusieron en el strike. No puede, o sea, si tenía dos, me, me bajaban el canal Por ejemplo, ¿quién les dio el derecho a que puedan o no determinar que alguien pueda analizar, cuestionar, dudar incluso de la historia que se está contando en forma oficial? Nadie, nadie, los dictadores reales. Son los que quieren historia oficial, derechos humanos universales en la forma que lo han venido aplicando la izquierda en particular, que son para ellos, no hay bueno. derechos humanos, y finalmente totalitarismo y control de la población a través de estos medios. Así que eh, me parece muy bien que se vaya a poner código abierto en los algoritmos de Twitter, es decir, todos vamos a poder ver quién es. cosa que en Wikipedia no podemos, porque si yo entro, a revisar mi currículum de Wikipedia que lo han editado como 30 veces no sé quién lo hizo ¿ya? lo único que sé es que es claro. malo por supuesto eso, eso está ahí notable lo califican negativo no, no, no, no. entonces o sea, uno exacto, dice que me me yo soy teoría de la conspiración nazi tengo todos los males de la humanidad en Wikipedia soy yo todo ¿quién, lo tiene lo usted. quién lo dijo no sé quién lo dijo son puros usuarios arroba algo anónimo claro y no sé pues no, no puedo discutirles no puedo cambiarlo porque si usted entra, yo como usuario les podría decir, no, esto está mal y aquí, por ejemplo, nosotros ganamos un juicio eh, frente al Tribunal Constitucional en Chile. Nos habían acusado de inconstitucionales. Bueno, el movimiento que yo había formado ganó un juicio en el Tribunal Constitucional. Ni por asomo lo ponen. Claro. Me siguen, me siguen tachando de nazi. Cuando el movimiento explícitamente nunca ocupó la palabra nazi ni neonazi, fuimos atacados por los esquíngeles que se consideran neonazis y más encima no nos denominamos de esa forma. Pero lo ocupa. Claro. ¿Cómo usted puede ir en contra de eso? No puede. En Wikipedia sí. en particular no puede. La Wikipedia está absolutamente dominada por la izquierda mundial. Entonces, nada de lo que sale en Wikipedia, y por eso me da mucha risa cuando nuestros parlamentarios recurren como primera fuente de información a la Wikipedia, nada de lo que sale en Wikipedia es neutro. ¡Ojo! En claro. una dirección particular. Lo mismo pasa en Facebook, lo mismo pasa. O pasaba, vamos a ver en Twitter y, por supuesto, en YouTube. Significa que tiene que tener mucho cuidado con las fuentes de información. Quizás este programa va a caer en varias categorías. Negacionismo, eh, delitos de odio, eh, va a caer en les lesa humanidad, etc. Así que con esto termino y no sigamos hablando porque nos van a meter presos a los dos. Gracias. Profesor, regáleme una última pregunta, por favor, porque es importante para las personas que nos ven, eh, digamos, en Chile, que van a ser muchas gracias a su eh, participación. Este, eh, y es la última pregunta que le voy a hacer para cerrar. Este, ¿A qué se deben estos números que al parecer, eh, luego de las elecciones de hace unos meses, este, en el caso de Boric, eh, no, es la, eh, no es la la excepción, ¿verdad? La encuesta de Pulso Ciudadano dice que 57.8% desaprueba, que hay un 24.2% aprueba y un 17.9% no sabe qué responder. Exacto. Eh, no, nos hemos dado cuenta que este, este señor en escasos dos meses eh, inició, de hecho, su toma de posesión bajo fuego ya eh, planteado en las calles, eh, y vemos que es algo que no cesa, aumenta y va en crecimiento. De hecho, hubo un evento lamentable el día domingo, el Día del Trabajador en una marcha, donde hubo una periodista eh, de un medio independiente de este, que recibió una herida de izquierda. De izquierda como otros ciudadanos que estuvieron ahí y hubo un intercambio este de balas, digamos, eh, la manifestación terminó, eh, desgraciadamente, en, en, en este, estos temas de conflicto. Pero este tema de apruebo y desapruebo, he visto videos de chilenos diciendo me arrepiento, eh, siento que traicioné mi país, siento que traicioné mi, mi sangre, mi, mis raíces con por haber puesto a apruebo. Ahora... Se culpan y se sienten engañados. Bueno, yo espero que muchos más de los que votaron a prueba, sobre todo en la centroizquierda, la izquierda democrática, porque está la otra del Partido Comunista para allá, que no son democráticos, y nunca lo han sido. Bueno, esa izquierda democrática tiene que entender que esto es todo un proceso revolucionario. Y cuando las revoluciones triunfan, pasó en la Revolución Francesa, y trunfió la montaña, pues. El sector radical. tanto Marat, Robespierre. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Eliminar al sector moderado, pues. A los girondinos los sacaron, casi los despacharon. Y a los otros los coaccionaron, sino a la guillotina. Entonces, ese sector de, de la población y de los políticos, de la centro izquierda, son las primeras víctimas de la revolución. Tienen que darse cuenta sus cabezas, caen incluso antes que las nuestras, porque después vienen por nosotros, tienen que conquistar primero ellos, lograr la hegemonía en todo el mundo de izquierda, que es lo que está haciendo el sector radical al interior de la Convención Constitucional, y luego, bueno, se encargan de esta, esta gente molesta y todas estas cosas. Pero los primeros que caen son ellos. Entonces, muchos se están percatando, que es lo más importante, de que esto nunca fue, y nunca ha sido, y no va a ser, un proceso democrático fue impuesto por violas, por violencia y coacción por uh -huh. la sociedad, de un grupo particular radical, se le, legitimó a través de los partidos políticos desplazados por los movimientos que ya lo expliqué, que terminaron cediendo a una cosa que nadie había planteado, que era cambiar la Constitución, y finalmente fue utilizado por los sectores más radicales y maximalistas para conquistar el poder total y mantenerse permanentemente allí. Resumen, si gana el apruebo y si esta nueva constitución resulta ser aprobada se clausura la posibilidad de salida institucional del proceso revolucionario ¿qué significa? que no tenemos vía democrática de salirnos de esto es un claro. tremendo problema ¿sabe por qué? porque significa que hay una pura forma de salirse del cerco del corralito, si quiere bueno, que no es democrática. Se llama claro. guerra civil, así se llama. Si gana el rechazo, que yo espero que gane, aunque va a costar muchísimo, bueno, vamos a tener violencia igual, porque ya hay violencia, ya le conté. Araucanía, el norte de Chile, el centro, de la calle, vimos eso, fue hasta cómico, anarquistas que estaban siendo repelidos con pistola por locatarios de pequeños locales en estación central, que además eran venezolanos, los, los más probable un par de ellos. Entonces, disparándole a los anarquistas, porque le van a ir a destruir el quióscopo y después, como digo, se explica que los sectores radicales no están ni ahí, con el, los trabajadores, con el, y era el día del trabajo, más encima, ¿no? Saquear, claro. los puertos locales, etc. Bueno, esta normalización de la violencia, que hemos tenido sistemáticamente desde hace tres años, ya a la fecha casi, se va a agudizar si gana el apruebo. Y también va a haber violencia y más si gana el rechazo. La diferencia es que si gana el rechazo, nosotros ya sabemos lo que va a pasar, porque ya lo hicieron. Van a querer quemar el metro de nuevo, van a hacer protestas en las calles, van a tratar de ir a la moneda. Ya lo sabemos. Claro. Que lo no hagan. No hay problema si el país aguanta eso. Pero si gana el apruebo, una minoría radical va a intentar controlar todo el resto de la población. Y en toda la historia eso siempre termina de la misma forma con esa minoría eliminada de la sociedad. Con eso, muchísimas gracias y muy buenas noches. Profesor, todo un honor eh, haberlo tenido aquí, de verdad magistral, eh, esta conversación con usted, y bueno, eh, esperemos de verdad que pueda ganar el rechazo en Chile y que la situación se pueda eh, manejar por el bien del país, porque yo como venezolana entiendo la situación, la veo venir y me aterro. Estoy aterrorizada realmente. Este, nosotros sabemos que la única solución de Venezuela es a plomo limpio, con muchos muertos, inocentes y culpables, pero no hay otra salida. A eso me refiero con clausura de proceso. Se acabó la vía democrática. Ese es el problema. Lo más grave es eso. Entonces, Así. Ojalá más gente se dé cuenta que el rechazo nos permite seguir institucionalmente y no agarrar, ¿no? A balazo, que es lo que va a pasar si ganan ellos. Eso. Así es. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias, y a todos los que hoy nos acompañaron en, este, en esta conversación con el profesor. Eh, y bueno, les recuerdo que pueden apoyarnos en patreon.com slash repúblico y seguirnos también en la página web republicos.org para ver nuestros contenidos. Que tengan muy buenas noches, Mucha, muchísimas gracias. Muchas gracias.